Sin embargo, si tú no llegas al, al deudor, nunca vas a poder llegar a un acuerdo. Te está dando ya la situación donde el deudor, conocedor de la ley, en contrarrespuesta dice, ¿y usted de dónde sacó mi información? ¿Y cuál es su correo? Y manda la nota fundamentada en la Ley 81. Sabemos que hay un término inclusive para contestar esa nota. ¿dónde está el límite de una práctica abusiva por parte de un deudor do que se quiera escudar para evadir su deuda confrontando a quien lo llame con la, con la ley 81? ¿Cómo pudiéramos establecer un límite? ¿no? Desde luego este no es el caso porque sé que hay eh, personas pues que para cobrarte una deuda van a tus trabajos, eh, la persona pasa una vergüenza y eso... Eso es más invasivo y por eso hablo que la intimidad nos pone el equilibrio. Pero ¿cómo pudiéramos, según tu experiencia y conocimientos, poner un equilibrio en esta situación? Es súper interesante tu pregunta y me gustaría antes de contestarla definir como ciertos sujetos que se encuentran involucrados en el tema de la protección de datos. En el tema de la protección de datos conviven tres sujetos. Primero está el titular del dato que seríamos tú o yo, que tenemos una deuda con algún agente económico. Agente económico, por llamarlo, como lo le denomina la autoridad competente en temas del consumidor, que es la Código, que podría ser un almacén, por ejemplo. Este esta agente económico es el responsable del tratamiento de mis datos, porque yo le di como titular el consentimiento para que él tratara mis datos a raíz de una deuda que yo tengo con él, de un crédito que tomé, etc. Pero puede que este agente económico... Tenga un tercero outsourcing, a quien la ley panameña le llama custodio de los datos. Sin embargo, otras regulaciones lo llaman el encargado del tratamiento y es el cual almacena la información, la revisa, a lo mejor hace la llamada de cobro, etc. ¿Qué pasa? Hay que delimitar muy bien a raíz de la ley qué función y quién es quién en materia de protección de datos y sobre todo el grado de la responsabilidad que tiene al momento de tratar los datos. Porque nos encontramos con lo que tú has señalado, Giselle, que la gente te llama y tú dices que no, es que eso me lo dio fulanito. Y fulanito, tú se lo diste a fulanito, pero tú no le diste el consentimiento a fulanito para que se lo pasara a sutanito. Él te llama sutanito. Entonces, son conductas que en Panamá están muy normalizadas, que la gente lo ve como normal, que tienen que vivir de algo. Sin embargo, no es así. Hay que comenzar a poner ciertos límites y si que queremos que la ley funcione realmente y que no se quede en letra muerta, como suelen pasar con muchas leyes en Panamá y en otras partes del mundo sobre esta materia, hay que comenzar a crear una cultura de la privacidad y que ese sotanito que te llama se ponga en tu lugar. ¿Qué haría él si, si tú lo llamaras para un domingo o un sábado para pedirle información o venderle algo? ¿Qué haría entonces hay que ser empáticos totalmente y bueno, también está el tema de que la gente está haciendo esas cosas por, por moverse, por activar la economía, pero hay que delimitar muy bien en la responsabilidad de cada uno de los sujetos en materia de protección de datos para saber a quién quiere recurrir, porque la persona se enoja con quien te pegó la llamada, pero en realidad tú tendrías que recurrir contra quien tú le diste el consentimiento para el tratamiento de datos que a lo mejor fue la persona que de manera indebida, le dio tu dato a otra persona. Entonces, es muy importante tomar en consideración eso. El tema del consentimiento. Te hago la consulta. Si fuera bueno, voy a una mueblería y voy a pagar a plazos eh, un juego de sala que compré. Al momento de yo dar mis datos a la mueblería, en ese momento es donde el, el, el dueño de la mueblería, que sería mi acreedor, por poner un ejemplo, debería advertirme que estoy autorizándolo a él para que en caso de mora, él pueda compartir mis datos con cualquier agencia de cobros, abogado. Acabo de inventar esa solución, pero es lo que la lógica me dice, que si el acreedor va a subcontratar y va a tener que dar tus datos, eh, tiene que mediar algún tipo de advertencia en ese, en ese consentimiento. También me preguntaba si, por ejemplo, la ley... Eh, eh, el sector bancario, corredores de seguros, otros sectores, estarán reglamentando de manera especial eh, eh, estos temas de privacidad y pro protección de datos. De repente me, me surgió la pregunta, ¿por qué es que se van a empezar a dar casos? El ejemplo que acabas de poner está buenísimo y es obvio que tu lógica de abogada te hace crear este tipo de ejemplos que está perfecto. Y sobre todo porque te tienen que poner de conocimiento a ti quién es el que va a hacer esa gestión de cobro. Porque puede que lo haga una empresa subsidiaria de la empresa con la cual tienes el crédito, pero tú te sabes el nombre. Todas esas cosas hay que ponerla de manera corta, elegible, comprensible, incluso para menores, en esa política de privacidad o en ese disclaimer a través del cual tú le pides el consentimiento a alguien. El tema de los seguros, el sector bancario, súper discutible en la ley porque hay un par de excepciones en la ley en cuanto a la aplicación y el ámbito de aplicación. Sin embargo, no se puede comenzar a regular sectorialmente la materia de protección de datos. Esta es mi opinión y creo que esto es algo que la doctrina internacional lo avala. La protección de datos, la privacidad es una. La protección de datos debe centrar al individuo como el centro de la misma. Y si nos comenzamos a regular, reglamentar de manera sectorial cada una de las leyes de protección de datos, al final se va a comenzar a hacer reglamento a la conveniencia de cada sector. Y no va a haber un trato igualitario el cual ponga por delante al individuo, sino que estás poniendo a un sector, a un grupo económico por delante, cuando no debería ser así. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley señala en el caso de que la ley o el reglamento no esos vacíos o esos temas en ese sector ellos se podrán apoyar por su regulación o su ley vigente y viceversa llámese la ley de seguro la ley bancaria la ley de cooperativas etcétera pero no soy de la idea y no comparto eso y sé porque va a ser un enredo tú te imaginas entonces para qué se hizo la ley de protección de datos cuando debería ser la ley principal. En cualquier parte del mundo, una ley que regule un tema tan fundamental, el derecho fundamental del individuo, debe ser una ley primordial y principal por encima de cualquier otra ley. Yo estoy de acuerdo y que hay que darle valor también, porque cosas tan sencillas como que alguien agarraba tu foto y te hacía un meme y la publicaba, con este tipo de ley adquieren valor. No es un chiste, a pesar de que se tenía algún tipo de, de acción penal, Ahora este tipo de acciones inclusive generan una acción por daño moral. O sea, vamos dando la importancia a pequeñas cosas que antes no lo daba tu foto. No se le daba la importancia. Con este tipo de ley ahora se le va a dar importancia y respeto. Quiero darle el, el pase a Londra porque hay preguntas y queremos complacer también a nuestros oyentes. Adelante, Londra. Así es, Giselle, y bueno, saludamos a Tony Carrasco de Panamá, que nos estuvo comentando en los primeros minutos del programa si eso incluía la seguridad de tus mensajes de correo e Instagram y WhatsApp. Era una pregunta, me imagino que referente a los primeros minutos. Y por acá también nos dicen, vende la información de miles de correos. Es horrible cuando te invaden por internet tus casillas de correo. Nos escriben desde Bogotá mencionando también, aquí es terrible esto, tienes 10 o 20 correos diarios, ¿quién se los dio? Es lo que de momento tenemos en las preguntas, Giselle. Adelante, Lía. Sí, en cuanto a lo que señala la primera pregunta de los correos electrónicos y las redes sociales, es súper importante tomar en cuenta de que las redes sociales son una comunidad y tienen ciertas reglas comunitarias. No sé si ustedes alguna vez han reportado alguna cuenta y les aparece como esto viola las reglas comunitarias. Básicamente lo que tendrían que hacer es. Considerar que esas reglas comunitarias han sido adaptadas para no violar ninguna reglamentación en materia de protección de datos en ninguna parte del mundo y por lo tanto Podríamos tomar en cuenta y podríamos considerar lo que señala la ley para la protección de nuestra información, en, tanto en correos electrónicos, como en redes sociales, como en archivos físicos. La ley está relacionada a cualquier tipo de dato almacenado en bases de, base de datos, disculpen, tanto físicas como digitales, porque la mayoría entendemos que todo está en digital, pero hay muchas empresas que todavía guardan muchos temas en físico. Así que eso es súper importante. En cuanto al tema de la venta de bases de datos, es un problema grandísimo. La ley ha comenzado en vigor. Desde que la ley ha comenzado en vigor es cuando más recibo correos de gente que quiere que yo compre su base de datos. Entonces es súper, pero súper como irónico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría responder en cuanto a estas dos preguntas el tema de venta de, de bases de datos es muy delicado. ¿no? Inclusive eh, en alguna exposición eh, escuché, alguien, alguien preguntó que si podían poner en los consentimientos autorizo a vender mis datos. Wow, es un poco delicado, ¿no? No creo que alguien vaya a firmar eh, que autoriza a que se le vendan los datos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede, puede llegar...? el tema de, la, de las ventas de las bases de datos. De allí pues que se tienen que idear los mecanismos para poder re regular esa parte. Yo tengo una pregunta con el tema de eh, las políticas de WhatsApp. Eh, que eh, Lía dio una exposición sobre el tema de WhatsApp y es increíble. La gran mayoría de la gente no sabe, gente no sabe qué pasó con las políticas de privacidad de, de WhatsApp. Y ese es un excelente ejemplo para los oyentes. Un super ejemplo, sobre todo porque, ¿qué pasó con las políticas de WhatsApp? WhatsApp, en esta parte del mundo, las políticas de WhatsApp para la región de Europa no violaban el GDPR. O sea, que allá no se quejaron tanto como nos quejamos nosotros en América Latina. Pero WhatsApp ha tomado en cuenta o en consideración de que aquella persona que no acepte las políticas, como es mi caso yo no las he aceptado todavía, no te van a impedir el funcionamiento o el uso de la herramienta. Así que han hecho como una especie de standby. Hay mucha gente que las ha aceptado, otros que no. Y aquellos que no las han aceptado, eso no va a interrumpir el funcionamiento de la replicación en su en su aplicación, así que no se preocupen y sigan poniendo que no aceptan como lo estoy haciendo yo hasta el día de hoy. Interesante, porque muchas personas con tal de bajar una app ponen aceptar, aceptar, aceptar y no se están dando cuenta de qué es lo que están haciendo, así que escuchen a la licenciada Lía Hernández que los está orientando sobre cómo cuidar esa privacidad. ¿No? Miren el caso de WhatsApp, hay gente que no lo sabe lo que acabas de decir, Dieron aceptar, aceptar, yo necesito mi WhatsApp. Así que muy interesante. Multas de redes sociales famosas, que es, es, cuya noticia se ha compartido públicamente para que las personas se ilustren, ¿no? Como digo yo, de la gravedad del problema. Creo que una de las multas más controversiales que se han dado han sido las multas a... Facebook y Google en la Unión Europea y justo Facebook fue el primero en ser multado una vez que entró en vigencia en mayo del 2018 el GDPR, entonces que es como súper curioso como una aplicación que promueve muchos temas de la privacidad, sigue siendo multada, pero porque hay gente que hace valer su derecho a la privacidad, que lo reivindica, que se queja, que manda una nota a la autoridad competente. Entonces, ese es el tema de promover estos temas. Están puestos a disposición de Panamá dos correos por parte del antai, protección de datos arroba ilegal Todo aquel que crea que está siendo vulnerado su derecho en materia de protección de datos, manden un correo. No dejen pasar el tema manden un correo súper importante. Excelente. Bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial con nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee y a la vuelta venimos con reflexiones sobre la reglamentación de la ley 81. Bienvenidos a Don Pepe State Coffee, una finca familiar que opera desde 1898, ubicada en tierras altas de Boquete, Chiriquí, Panamá. Durante más de 100 años y a lo largo de cuatro generaciones, nos hemos dedicado ininterrumpidamente al cultivo de café, siendo así la primera empresa especializada en la industria cafetera en la República de Panamá. La finca produce siete variedades exóticas de granos que han logrado sorprender y deleitar todo tipo de paladares, convirtiendo así el café de Don Pepe State Coffee en uno de los mejores del mundo. Síguenos en nuestras redes en arroba Don Pepe State Para pedidos e información sobre nuestro fascinante Coffee Tour, llama al 64140600 Don Pepe State Coffee. Estamos de vuelta con nuestro programa invitada especial, licenciada Lía Hernández Pérez, la abogada digital. Cuéntanos, Lía, reflexiones sobre esta reglamentación. Bueno, las reflexiones principales son que muchos esperamos la reglamentación antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 29 de marzo fueron dos meses después, pero creo que es súper importante tomar en cuenta también el lado positivo de que la, se ha reglamentado. Muchas leyes en Panamá siguen sin reglamentarse. Entonces, eso creo que es súper importante. Luego, también es súper importante destacar que creo que hay algunos artículos que, a mi parecer, muy personal, contradice el texto de la ley. Y un decreto no puede ir en contra de una norma de superior jerarquía como es la ley. Esto es, unas, esto es típico y que nos los enseñaron en primero y segundo año de la carrera. Así que, y luego creo que ha adaptado y ha incorporado temas importantes como los datos de los menores, el tema de la transferencia internacional de datos, las cláusulas en los contratos, temas relacionados a cuando de una manera u otra el dato de un panameño esté fuera del territorio de panameño, ya sea porque ha dejado su dato en un e-commerce, el cual el e-commerce que está en un servidor en el extranjero, entonces hay ciertas excepciones que me parece interesante leerlas. De hecho, estamos teniendo reuniones con Lantai la para aclarar ciertas dudas y poder en próximos encuentros, en un próximo programa Giselle, nos ponemos a la disposición para decirte, Giselle, tuvimos una reunión con Lantai la y nos han dicho esto y esto y esto del reglamento y sería bueno como poder compartirlo con los tele, tele, televidentes y teleoyentes y radioescuchas, porque es súper importante que tengan en cuenta y que sepan qué realmente quiere decir la ley y hasta dónde va, sobre todo en un lenguaje entendible, que sea comprensible para todos, porque no todo el mundo está a la disposición de poder entender, analizar y ir más allá en cuanto al texto de una ley. Y es muy importante que profesionales como tu persona se involucren, porque no todo el mundo es experto en protección de datos. Imaginemos que alguna de esa normativa del decreto, que no es acorde a la ley, sino contraria, posteriormente sea declarada ilegal. ¿Qué efectos va a tener eso? ¿Qué daños colaterales ya causó? Así que es importante hacer las observaciones a tiempo para que se corrijan. Y también en las consultas, muchas veces la gente se sorprende y esta ley de dónde salió, cómo sucedió, y siempre hay un periodo de consultas. Entonces es bueno despertar el interés en la población, que si, si usted está interesado en un tema y de hecho le afecta en su actividad, esté pendiente. Hay consultas, usted puede participar. Así que gracias de veras por, por estar pendiente eh, por este tema y haberle metido tanto cariño a cada, cada artículo y, y cada aspecto de privacidad, inclusive en el derecho comparado, que se ha estado dando. Cuéntanos un poco del tema de los menores y de el tan mencionado cyberbullying, bullying, esto que tanto afecta a los niños y el tema de, de, de los menores. Antes de la ley de protección de datos, cualquier tipo de protección a los menores de edad estaba contemplado en el código de la familia. Y Creo que eso lo sabemos todos y, y sobre todo en el tema del uso de las imágenes y demás. Y sobre todo la responsabilidad de los padres. Con el tema de la ley de protección de datos, lo que queremos proteger es eso, el uso eh, desmedido de imágenes y datos de menores por terceros en consentimiento de sus tutores, en este caso, sus acudientes o padres mayores de edad. Y creo que eso es muy importante porque no hay legislaciones que protegieran a los menores en ningún lado, ni, ni, ni la regulación de las autoridades competentes que tienen que ver por el cuidado de los menores en Panamá hablan nada sobre el tema de los menores en el sector digital. Entiendo yo que desde la CENIAF hay una dirección de educación integral, y conozco a la persona que trabaja ahí, que hace un trabajo muy enfocado al tema digital, porque esa es su expertise. Pero no había nada. Entonces la ley era suplir esa necesidad, ese vacío que había en cuanto a la protección de los menores y sobre todo al manejo de sobre todo de las imágenes. Y como en otros países del mundo, es inconcebible ver una imagen de un niño en una red social o en una televisora porque siempre despixelan su cara, pero en Panamá las fotos de los niños están por doquier. Entonces, ojalá que los padres, los adultos tomen conciencia de esto, sobre todo esta era de la, de, la, de la educación y el teletrabajo respeten, de mandar capturas de padres orgullosos viendo a sus niños hacer una poesía en el Zoom, porque en el Zoom no está una camión de tu hijo, en el Zoom también están hijos de terceros. En cuanto al ciberbullying y demás, es totalmente una iniciativa de reforma del Código Penal que pretende incorporar nuevas conductas eh, típicas jurídicas y culpables en materia de seguridad de, de la información a nivel digital. Se pretende poder contemplar estas figuras del ciberbullying, el acoso en línea, el grooming. Como sabes, ha habido casos bastante relevantes como el caso de la influencer Piki Subieta. Pero que fue un caso que fue considerado como violencia de género. No fue considerado un caso de, de acoso digital, cuando realmente era acoso digital. Pero ¿por qué fue considerado un caso de violencia de género? Porque era el tipo penal que existía en nuestra legislación penal. No se podía culpar a alguien por algo que no existe. Entonces, fue algo que viene en la pasada legislatura, estuvimos trabajando en mesas de trabajo, en mesas de trabajo, para la redundancia, para revisar cómo. ¿no? redactar la norma y demás. Y esperemos que en esta legislatura que comienza el primero de julio ya realmente se materialice y exista la norma y se pueda cumplir y tengamos unos tipos penales que puedan proteger tanto a mayores como menores este tipo de acosos o intromisiones en su espacio privado en el mundo digital. Muy importante y muy buena noticia que se estén dando estos avances. Esto es un problema grave, el tema de del acoso en las redes sociales. Hay muchas víctimas, mucha queja y como alguien en alguna conversación mencionó, antes el bullying te lo hacían en la escuela, ¿verdad? Te lo hacían eh, el compañerito allí en ese momento. Sin embargo, el bullying por las redes sociales es todo el día, es por el WhatsApp, es por el Facebook, es por el Instagram y es público. ¿Cuánto puede estar afectando? ese cyberbullying a un niño que está siendo víctima de esto. Así que es una, o, o no solo a un niño, a una mujer, ¿no? El caso de, de, de, de, de, de los acosos a la mujer, pues, que, que tanto pues, se están dando en, en el tema de redes sociales. Háblanos un poquito de este tema de privacidad de, de, de menores en centros educativos, porque ahora sí se da mucho, con, sobre todo con la pandemia, que eh, los colegios eh, con consentimiento de los padres, no espero, eh, suben actividades de los menores a las redes sociales. sea qué cuidados debería tener un plantel ejecutivo, perdón, un plantel educativo, cuando está subiendo las fotos de los menores a las redes sociales? Entiendo yo que no tienen mucho el consentimiento y entiendo yo que los centros educativos no son los primeros en intentar eh, adaptar la ley de protección de datos a sus organizaciones porque creen que no es necesario y porque creen que toda la información que ellos promueven es una información que se da en el cumplimiento de la función que realizan en la sociedad. Sin embargo, yo recuerdo en mis épocas del colegio no existían las redes sociales, pero yo preguntaré ahora los padres que, están en, que tienen niños en el colegio pequeños en los contratos la matrícula, les ponen una cláusula para decir que las fotos o las imágenes van a ser expuestas porque así promueven a la imagen del colegio. Estoy segurísima que no lo hacen, pero también los padres, por desconocimiento de cómo proceder, no dicen nada. Como los padres de familia, por si se quejan o dicen algo, luego son problemáticos y demás, siempre evitan este tipo de conductas No deben permitir que pongan las fotos. Incluso conozco de padres, colegas o amigos, los cuales están bien concientizados por mi persona, que me dicen, Lía, mandaron una foto de la captura de los niños dando la clase y yo reclamé, ¿por qué mandas la foto en la que aparece mi hijo sin mi consentimiento? Entonces, es el consentimiento que tiene que darte el tutor, el responsable de ese menor. Entonces, no desconozco cómo se está dando en, la en, la, en, la, en los centros educativos eh, de educación media, eh, eh, básica, media y premedia, pero lo que sí sé es que hay muchas campañas y que hay muchos colegios que sí están dando concientización y talleres a padres y a niños, no únicamente a los niños, a ambos a la vez. Es un trabajo conjunto que no se acaba en el colegio, que continúa en el hogar, porque luego ese niño va a ser un adulto que es pero importante que sea un adulto ciudadano digital responsable. Sí, sí, sí he visto que hay colegios que están concientizando a los niños de los temas de privacidad y cyberbullying, ¿no? Y que inclusive les dicen, nunca le escribas ni digas nada a nadie que no le dirías frente a frente. O sea que es bonito saber de que hay educadores que sí están trabajando en eso, pero como todos sabemos, está el padre de familia. Eh, que daría su consentimiento, pero está el padre de familia que no daría su consentimiento. Entonces es sano que en los contratos al menos se le advierta al padre de familia si se va a utilizar alguna fotografía de su hijo o no y que pueda decir, oye, yo no doy mi consentimiento o no tengo problemas, doy mi consentimiento. Pero es algo que, es algo que se debería pre preguntar porque es cultura de la privacidad, lo que estamos enseñando en este programa. Así que eh, cuéntanos, Lía, eh, aquí todos los, los invitados por la vía legal siempre dejan una huella. Y tú tienes muchas huellas que dejarnos. Así que queremos, por favor, que te tomes ese tiempo para hacerlo el momento más esperado del programa. Pues sí. Mi huella va destinada sobre todo al tema de la privacidad, que es el tema que tratamos el día de hoy. Recuerden que la privacidad es tan importante, como lo es el derecho fundamental de la salud, la educación, como lo es eh, que, que tú tengas esa, esa, esa potestad de poder decidir qué quieres enseñarle a otro sobre tu persona y que nadie te pueda obligar a que tú puedas poner a disposición de terceros información que te compete. La privacidad no es algo que le compete a la gente que debe algo o que la teme están en trampa, no, la privacidad es de todo, la única manera de que en Panamá esto se ve es como un trabajo continuo y conjunto, no debemos esperar que todo lo hagan nuestras autoridades, es un tema que nos compete a todos, desde los colegios, desde la academia, las empresas, el gobierno, la sociedad civil, sobre todo los técnicos, la gente de informática que nos dan herramientas a la mano para proteger la privacidad, así que adelante, que estoy a la orden tanto yo como mi persona estamos promoviendo estos temas y es súper importante que se concienticen sobre lo importante que es mantener nuestro entorno privado que la privacidad es un asunto de todos recuerda que tu privacidad es primero excelente Lía por favor déjanos las cuentas donde los oyentes te pueden seguir y estar al día empapados de todos estos temas de privacidad mi cuenta personal de mi persona es Lía Abogada Digital. Luego siempre me gusta decir que mi cuenta profesional es legal y abogados y mi cuenta como activista digital es IPANDETEC. En todas las redes sociales, arroba IPANDETEC, arroba legal y abogados y arroba Lía Abogada Digital. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Muchos no conocen IPANDETEC. Bueno, muchos sí, sobre todo los abogados pero que los oyentes sepan qué es Ipandetec y cuál es su objetivo. Bueno, Ipandetec es una organización sin fines de lucro que promueve los derechos digitales. ¿Y qué son los derechos digitales? Tus derechos humanos en el Internet, en línea. Estamos trabajando en todo Centroamérica y República Dominicana y el trabajo está basado en temas de capacitación e investigación. A la vez, seguimos todos los procesos legislativos en materia de tecnología en América Central y República Dominicana. Así que les invito a estar, si alguien quiere ser voluntario, apoyarnos, hacernos una donación, adelante, porque nosotros somos sus defensores de sus derechos humanos en línea. La privacidad, la ciberseguridad, eh, la libertad de expresión, todos estos derechos que antes teníamos únicamente en el mundo físico, también los tenemos en el mundo digital ahora. Bueno, yo hoy confieso que he aprendido muchísimo. Segura que los oyentes también le doy las gracias a la licenciada Lía Hernández Pérez por haber, da, nos dio el honor de venir a Por la vía Legal. Todos estos conocimientos son muy valiosos, los vamos a poner en práctica. Hay muchos padres de familia que se han conectado definitivamente que vamos a, a, a promover más temas de cultura de la privacidad. Les damos las gracias también eh, a Londra Navarro por habernos hablado tan bonito de lo que es el valor de la intimidad, a Zika Radio por estar siempre pendiente de esta transmisión, a Don Pepe State Coffee sin el cual este programa definitivamente no fuera posible, y a todos ustedes los que se han conectado por YouTube Live, por las redes de Instagram, por la vía legal y por las redes de Zika Radio, y desde luego también por la aplicación de Sika Radio. Eh, queremos invitarlos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, que vamos a tener un programa eh, liderado por Carla Aispurúa de Morgan y Morgan, Pablo Epifanio y Miguel Arias. La licenciada Lía conoce bien a algunos de estos abogados que son miembros también de IPAN de Tech. Eh, vamos a estar hablando de las startups. ¿Y por qué necesitan asesoría legal? No se pierdan este programa. Se despide de ustedes su amiga eh, Giselle Moncada. Esto ha sido por la vía legal. Lía, por favor, despídete en este minuto que nos queda. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Estamos en contacto por las redes sociales. Y recuerden que tu privacidad es primero. Bueno, muchas gracias. Ya son las 6 y 50 de la tarde, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao.